Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre Juguetes Conectados. Y es que nuestros hijos viven de cara a las nuevas tecnologías y sus deseos para esta Navidad van en consonancia con esa forma de vivir y desarrollarse que tienen. Por eso seguramente entre la lista de deseos de tus hijos estas navidades haya juguetes conectados a internet que aunque no sean móviles, tablets u ordenadores tienen los mismos riesgos que estos por el hecho de ser dispositivos conectados a internet. Esto es por ejemplo el robo de datos, el contacto con personas desconocidas, los hackeos... Eso unido a que normalmente vivimos una carencia de ciberseguridad y de educación digital hace que nuestros hijos estén desprotegidos al interactuar con este tipo de juguetes. Inevitablemente, el mercado lúdico se adapta a las demandas de niños hiperconectados. Por eso han aparecido muñecos que son capaces de reproducir e identificar la voz del menor, drones que pueden incluso geolocalizarle, robots, que obedecen órdenes y todos estos juguetes de una manera inofensiva se convierten en puertas traseras para ciberdelincuentes y convierten a nuestros hijos en potenciales víctimas. Por eso es muy importante que tengamos algunos aspectos en cuenta si es que nuestros hijos esperan en estas fechas recibir algún juguete de este tipo. Por eso os voy a dejar por aquí un vídeo donde os voy a dar 7 consejos muy concretos para regalar juguetes conectados estas navidades. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.